Muchas gracias, señor presidente. Hoy debatimos en esta moción la necesidad de hacer justicia con más de 60.000 personas en España que están sufriendo una situación de falta de equidad en la asistencia sanitaria. Esa equidad de la que sí disfrutamos todos los que estamos aquí. Y si hoy hemos llegado aquí ha sido, y es lo primero que quiero reconocer, gracias al trabajo de miles de médicos, de profesionales de la asistencia sanitaria que atienden a las personas presas tanto fuera como dentro de las prisiones y que luchan desde hace muchos años por acabar con esta situación injusta. Quiero agradecer y nos acompañan, y por eso les agradezco personalmente, la labor incansable de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, de la Organización Médico Colegial, del Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria, de la Asociación de Médicos Infecciosos de Andalucía, de las Asociaciones de Derechos Humanos como ProDerecho Humanos Andalucía, las plataformas afectados por la hepatitis C que nos están siguiendo en directo y la Subcomisión de Penitenciarios del Consejo General de la Abogacía Española. Muchas gracias, mi reconocimiento por la lucha incansable de muchos años, por visibilizar los problemas de la población reclusa. Señor Barreira, Barreiro, perdón, señor Barreiro, usted y otros, 200, y otros 52 senadores más, es decir, en torno al 20% de esta cámara, padecen hepatitis C. Señor Álvarez. Usted y otros 105 senadores más, en torno al 40%, padecemos trastorno mental. Señor Espinal, usted y en torno a 20 senadores más, en torno al 8%, sufrimos enfermedades mentales graves. Señor Vidal, usted y 13 senadores más, el 5,4%, están infectados de VIH. Señor Ratz, que no nos acompaña ahora mismo, y tres senadores más, padecen tuberculosis, en torno al 1,4%. Señor mulet usted y 201 senadores más, en torno al 76%, padecemos drogodependencia o somos drogodependientes. Miren a su alrededor, tendríamos un Senado con una sobrerepresentación de enfermedades tremenda, como 100 veces más que el de la población en libertad, y contamos solamente para que nos atiendan a todos con un médico de atención primaria y una consulta, solamente. Un día cualquiera el señor Barreiro, pues que padece ahora mismo hepatitis, eh, se pone mal intenta pedir una cita al médico de, del Senado y se pone lista de espera. Como somos muchos los que estamos enfermos, pues eh, la lista de espera eh, tarda. Como se va sintiendo mal y no consigue que la atiendan, pues no tiene más remedio que poner una queja a la mesa del Senado a ver si así agiliza el trámite. Cuando consigue que la atienda el, el médico de, del Senado, después de ponerle la queja a la mesa y demás, el médico del Senado le dice que, eh, pues como, por la enfermedad que padece, lo va a tener que derivar al especialista para que le haga prueba. Y le comenta que va a pedir una cita por él. Él no sabe, el señor Barreiro, exactamente cuándo le pide la cita ni cuándo se la van a dar. Van pasando, de hecho, los meses, él no sabe exactamente eh, qué es lo que va a pasar con su cita de repente, estando en una comisión, le avisa de que un coche escoltado de la Policía Nacional lo va a sacar a una diligencia. Él sale y se encuentra con que al final no lo pueden sacar porque no lo pueden acompañar, porque somos muchísimos los senadores que tenemos que hacer diligencias fuera y no hay suficiente escolta. Pero, y al final pues no sale. Pero resulta que ni siquiera se entera qué incidencia tenía que hacer fuera, porque no se lo comenta. Sigue pasando el tiempo, no sabe qué pasa con su cita y varios meses después consigue o de repente, estando esta vez en un pleno, pues le avisan al señor Barreiro que la Policía Nacional le va a escoltar a una diligencia fuera y descubre cuando eh, se monta en el coche de la Policía Nacional que va al hospital y se pone muy contento porque él se encuentra enfermo, que está con una hepatitis. Cuando llega al hospital y le ve el, el médico, por supuesto, siempre escoltado y acompañado con ese policía local que se empeña a estar presente en la consulta porque lo tiene que acompañar y se entera de todo lo que le dice el, el especialista. El especialista le comenta que eh, debido a su enfermedad le va a tener que hacer unas pruebas que se las va a intentar agilizar, pero es que necesarias las pruebas, que se las hace y que le mandará los resultados a el médico del Senado. Y le da un informe a la Policía Nacional que le acompaña a su escolta. Pero no le da a él una copia, sino que se la da a la Policía Nacional para que a su vez se le dé al médico del Senado. Bueno, pues el señor Barreiro vuelve al Senado, realiza su actividad parlamentaria habitual, van pasando los meses, no sabe qué pasa con sus pruebas, no, pasa qué, no sabe qué pasa con sus resultados, empieza otra vez a intentar ponerse lista de espera para que el médico del Senado le atienda y cuando consigue que el médico del Senado lo atienda, le dice que los resultados le han llegado hace muy poco tiempo, que ha pasado demasiado tiempo desde que se hizo las pruebas médicas, que va a tener que repartirle la prueba porque ha pasado tanto tiempo que pueden ser obsoletas ya. Y el señor Barreiro vuelve a empezar otra vez a intentar pedir el médico cita con el especialista, que le hagan otra vez las pruebas. Bueno, pasan bastantes meses. Cuando al fin consigue tener los resultados, pues han pasado como 15 meses desde que se le pide la primera cita con el especialista. Bien, cuando al fin se tienen los resultados, qué mala suerte que el señor Barreiro pues arroja unos resultados de que el estadio de su enfermedad es bastante grave y el médico del Senado pues le comunica que tiene que ir al especialista que le ponga un tratamiento. Otra vez todo el calvario de la pediacita, si hay policía local que le pueda acompañar, que no, todo esto se va alargando. El especialista al final le termina diciendo y lo siento, señor Barreiro, que está en una fase de la enfermedad muy grave y que necesita un tratamiento, que ha salido un tratamiento nuevo, una antiviral de acción directa de nueva generación, que normalmente el especialista de la Comunidad de Madrid, del, del Servicio de Salud de Comunidad de Madrid, se lo da a su paciente, pero que por ser usted el senador pues no se lo puede dar, porque le corresponde dárselo, él se lo va a recetar, pero le corresponde dárselo al Senado. Bien, le da un enfermo y con la prescripción, a través de la Policía Nacional para que se lo dé el médico del Senado, volvemos a pedir la cita al médico del Senado y qué mala suerte que el médico del Senado le comunica que ese medicamento, la mesa del Senado le ha ordenado que no se lo dé porque es demasiado caro y que además entiende que ese medicamento se lo tiene que dar el hospital y que además hay una lucha entre el hospital y el Senado para ver quién no paga ese medicamento señor Barreiro se siente muy mal porque ve que su enfermedad sigue avanzando, que puede entrar en cirrosis, ponerse en lista de espera de trasplante… Y el médico le aconseja que se busque la vida, que aunque no tenga turno de oficio, no tenemos turno de oficio penitenciario en el Senado, que se busque la vida y, si no tiene dinero, que busque a un abogado de un colectivo social y que luche el conseguir el medicamento. Por suerte, el señor Barreiro consigue que un colectivo social le apoye, ponga una demanda en los tribunales y, después de bastantes meses, porque los tribunales están regulados, consigue una resolución en la que obligan a darle el medicamento por parte del Senado. Pero qué mala suerte, señor Barreiro, con lo grave que está ya, que el Senado recurre. Pasan más meses, el señor Barreiro ya no puede venir a los plenos, está todo el día en la enfermería, la cosa se va poniendo muy mal hasta que consigue la resolución firme y al fin consigue el medicamento. Pero recuerden, el señor Barriglo lo consigue, pero 51 senadores más, el 20%, estamos en la misma situación y tenemos que pasar el mismo calvario desde el principio para conseguir uno a uno este medicamento. Esto que acabo de contar es la situación, son situaciones reales que pasan las personas presas todos los días en España, es lo que se le sucedió a las personas presas durante dos años para conseguir los antivirales en acción directa. Sufren muchísimas cosas precisamente por no estar integrado la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud y existir dos administraciones que no se coordinan, que están aisladas, prestando servicios de manera no claras a, a las personas presas. Existen muchos problemas, problemas de falta de pérdida de tratamientos por traslado, pérdida de vigencia de analítica, historias clínicas que no se comparten, derechos de pacientes que no se concluyen, que no se respetan. Esta moción solo y exclusivamente va de paliar estas disfunciones haciendo cumplir la ley. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud obligaba que en, 2014, en noviembre de 2014 se transfiriera, se integrara el servicio, la sanidad penitenciaria en el Servicio Nacional de Salud para evitar precisamente todas estas disfunciones. Doce años después, solamente el País vasco lo ha conseguido por voluntad política y en menos de un año se realizó la integración. Si fuéramos senadores los que sufrimos esto, esto ya estaría solucionado, porque esta situación es inhumana e injusta. Hoy tenemos la oportunidad de avanzar. Hace muchos años que esta situación está encallada. De lo único que va esta moción, de lo único es de obligar a las administraciones a que se sienten a negociar y que avancen. Ya llevan 12 años de retraso. La única motivación que nos debe mover son los legítimos derechos laborales de los profesionales y los derechos humanos de las personas presas. Acabemos de una vez con esta barbaridad. Muchas gracias. gracias, senadora.